Muy buenas amigos, estamos aquí en Guarrate, en pleno corazón de la Guareña. Hemos venido porque vamos a visitar a un grupo especial. Viene a recibirnos nuestro amigo Daniel Pascual. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Viejo amigo del programa, venimos a su casa, está todo el grupo esperándonos arriba al quitar a Folk. Vamos a verles. Vamos. por el pecho y el anciano por la edad y el pobre del presidiario llora por su libertad quiere a la iglesia que se le ha muerto la suegra a decirle al señor cura y un sintierro cuánto cuesta y el señor cura le dice que vale cuatro pesetas entonces dice el gitano vale más dejarla aquí Y a mi suegra la llevé a la feria Extremadura y no la pude vender por no tener dentadura. Y a otra feria la llevé, la de mansilla las mulas. Pues ya nos encontramos aquí en Guarrate, les hemos encontrado por fin a Folk. Como bien os decimos, venen a presentar su trabajo, Me Quisiste, Me Olvidaste. Y estamos con Luis Labrador, que nos va a contar de alguna manera un poco, Luis, ¿verdad? En qué consiste, cómo se desarrolla eh, el montaje, la preparación de un concierto de a Folk. ¿Nos puedes contar un poco, por favor? Sí, hola. Mucha gente cree que el trabajo del músico en un concierto es, es subirse al escenario coger el instrumento, echar su, su repertorio y ya está. No, Los grupos de folk y, y más los, los vamos a llamar amateur, como somos nosotros que no vivimos de la música, lleva un trabajo muy, muy importante. Eh, normalmente llegamos, hay que, hay que montar equipos, ...hay que echar una mano porque porque no nos podemos permitir el lujo de, de llevar una producción de concierto de, de 14 técnicos... ...es más, en este caso nosotros llevamos con con nuestros técnicos desde la creación del grupo, desde que eran pequeños casi. Eh, luego veremos a, a Miguel Ángel y a Ernesto, que eran así de pequeñitos cuando empezamos. Es súper importante, ¿verdad Luis?, eh, que los técnicos conozcan eh, un poco la parte del repertorio y cómo se desarrolla un concierto eh, para que no les pille de sorpresa qué posibles eh, acoples pueden darse o qué canción tiene que subir un poco más unas voces u otras, ¿cierto? Oye, oh, eso es importantísimo, ¿eh? y realmente la, el público general normalmente eso lo desconoce. Ajá. Por eso os agradecemos mucho que hayáis venido claro. a, y que se vea que, que el concierto no empieza cuando se sube y se da la primera nota y se dice buenas tardes señores o buenas noches, somos fulanos de tal y vamos a hacer esto. El concierto empieza incluso antes de ahora, Carga furgoneta, prepara material, ven, descarga, eh, monta, prueba, o sea... ¿Cuánto tiempo real lleváis aquí trabajando ya? Pues mira, normalmente de tres horas antes del... Tres horas, tres horas y media antes del inicio, de la hora fijada para el inicio del concierto. ¿Y cuánto crees que en este momento queda hasta que arranquemos con el concierto presentación Uy, todavía queda un rato, ¿eh? hay que tirar mucho cable, eh, una vez que es el cable hay que chequear todos los equipos para que vayan, ver que van bien, hacer la prueba de sonido, es decir, eh, ver cómo va a sonar lo mismo dentro, dentro del escenario, que es importantísimo, el músico tiene que escucharse. Eh, la gente cuando ve estos cacharritos negros que se ven aquí abajo, dirá, ¿y eso qué son? Bueno, pues eso, así hablando en, en, en llano, son los altavoces para que los músicos nos escuchemos lo que estamos haciendo fuera. En cada uno de ellos va el sonido que quiere cada músico, por eso cada uno tiene el suyo, lo que quiere escuchar en cada momento. ¿Qué os parece si... Les dejamos seguir trabajando un ratito, pero mientras les escuchamos una canción. Estupendo. Volvemos en breve con Alquitar Folk. una señorita, ay, con el ay, ay, ay, secadita en su balcón, que con el oritín, que, que, que, con el se secadita en su balcón. Ha pasado un caballero, ay, con el ay, ay, ay, de malísima intención, que con el oritín, que, que, que, con el oritón, de malísima intención. Si me diera usted posada, ay, con el ay, ay, ay, para un día o para dos, que con el oritín, que, que, que, con el oritón, para un día o para dos. Hasta aquí mi maritito, ay, con el ay, ay, ay, que este monte es de león, que con el oritín, que, que, que, con el oritón, que este monte es de león. ¿qué? ay Ay, ay, ay. Abreme llegó. Ábreme la puerta, luna, ay, con el ay, ay, ay, ábreme la puerta, sol, que con el oritín, que, que, que, con el oritón, ábreme la puerta, sol. Que te traigo un conejito, ay, con el ay, ay, ay, de los montes de león, que con el oritín, que, que, que, con el oritón, de los montes de león. Y de quién es esa capa, ay, con el ay, ay, ay, que en mi percha veo yo, que con el oritín, que, que, que, con el oritón, que en mi percha veo yo. Tuya, tuya, maridito ay, con el ay, ay, ay que te la he comprado yo, sí, que ella. con el oritín, que, que, que, con el oritón, que te la he comprado yo. Para que no pase las Montes del león Al subir las escaleras hay con el ay ay ay un caballo relincho que con el oritín que que con el oritón, un caballo, un caballo relincho. ¿De quién es ese caballo? Ay, con el ay, ay, ay, que mi cuadra oigo yo que con el oritín que con el oritón que mi cuadra oigo yo. Tuyo, tuyo, maritito, ay, con el ay, ay, ay, que te lo he comprado yo que con el oritín que con el oritón que te lo he comprado. ¿Quién es ese cabello? Ay, con el ay, ay, ay, que en mi cama veo yo, que con el horitín, que, que, que, con el horitón, que en mi cama veo yo. Desde el hijo la piscina, ay, con el ay, ay, ay, que en mis brazos se durmió, que con el horitín, que, que, que, con el horitón, que en mis brazos se durmió. Qué niños ni qué demonios, ay, con el ay, ay, ay. Tiene más barbas que yo, que con el oritín, que, que, que, con el oritón, tiene más barbas que yo. Le ha cogido del pescuelo con el ay, ay, ay la ha tirado por el balcón, que con el horitín, que, con el horitón, la ha tirado por el balcón. La ha cogido de la mano, ay, con el ay, ay, ay, a su madre la llevó, que con el horitín, que, con el horitón, a su madre la llevó. Y tiene usted a su hija, con el ay, ay, ay, la de la buena educación, que con el loritín, que, que, que, con el loritón, la de la buena educación. Un, dos, un, dos, tres, y... Pues ya han pasado alrededor de una hora, hora y media, y ha acabado todo el montaje de este maravilloso espectáculo que vamos a ver esta noche. Y Luis, ¿en qué momento nos encontramos de, de la prueba de sonido? Bueno, pues un momento complicado, que es la prueba. Vamos a. Aquí está Daniel con su acordeón, Elvira, Raquel, Noemí, Javi, Fernando y yo mismo, que estoy aquí debajo, aquí abajo contigo, vamos a hacer la prueba de sonido que consiste en ver lo que necesita cada, cada músico por su monitor. Para escuchar lo que él necesita para hacer cada, cada pieza. Sí, porque además lleváis un compendio de instrumentos bastante complejo, ¿eh? Sí, hay un montón. Sonorizar al guitarra eh, tiene su trabajo, ¿eh? Pues no sé cuántos canales, pero un montón. Solo entre guitarras, flautas, vientos, voces, porque prácticamente cantáis todos. Sí, cantamos es los Es una siete. maravilla, sí, sí. Y andamos todo el día cambiando telares de una, una guitarra, uno, luego otro, uno la U, el acordeón, la flauta, la dulzaina, la pandereta, es un follón. Sí, tenemos aquí mucho, mucho trabajo todavía por hacer, así que continuamos con la prueba de sonido y luego nos vamos a ver al técnico. Si os parece, les escuchamos al guitarra folk. Thank <laughs> you. saca el mayordomo para para ti casarte y juntarte con tu esposo con los muchas veces olvidados, que son los técnicos e ingenieros de sonido, tan importantes como los propios músicos en un concierto en directo. ¿A quién tenemos ahí de técnico con nosotros? ah Pues a nuestro técnico de cabecera, que decían antes la gente de, de los médicos, a Miguel Ángel Casado, de Mac Producciones de Aranda, que lleva con nosotros desde que era así de pequeño. Desde el principio ha sido nuestro técnico de sonido y es una parte más que importante de un concierto. Muchas veces la gente desconoce la tarea de los técnicos, del montaje, la cantidad de cables que hay, lo que es una prueba de sonido. Y para que un grupo que lo hace medianamente bien eh, suene mucho mejor, está el técnico de sonido. Y aquí está Miguel Ángel, el nuestro. ¿Nos puedes contar un poco, Miguel Ángel, por favor, eh, para ti como Miembro número 8 de Alquitara Folk, eh, ¿qué supone eh, toda esta mesa y todo este entramado de micrófonos e instrumentos? Pues eh, con Alquitara somos siete músicos, eh, que tocan muchos instrumentos, además se los cambian entre ellos y hacen cosas como tocar la dulzaina y cantar a la vez que no mucha gente es capaz de hacerlo por lo que necesitamos micrófono para dulzaina, micrófono para voz en total llevamos eh, 19 micrófonos y cajas de inyección que luego doblado para instrumentos estamos llegando a 24 canales en la mesa entonces tenemos un montaje bastante grande además cada músico lo llevamos con su monitor independiente por lo que tenemos bastante lío de cables en el escenario que intentamos hacer lo mejor posible porque si no nos liamos ahí dentro pues si lo queréis escuchar Estamos casi a tiempo, vamos a puntito, va a empezar el concierto a puntito, estamos para disfrutar de esta presentación del de tercer álbum de a Folk. ¿Estáis listos? Nosotros sí. Vamos a por ellos.